Hola, bienvenidos a mi canal Soy Arbe Y traemos nuevo tutorial Esta vez velita de gel Y en versión marina Vamos a emplear este gel Que tenemos aquí Esta parafina en gel Vamos a echar ya un buen trozo A fundirse A ver si no necesitamos más Y bueno, vamos a utilizar también Estas conchitas de la playa Estas figuritas que son colgantes de cristal. Podéis también utilizar otras más conchas, más grandes, si no tenéis figuritas de estas. He visto un pececito, este es un pulpo. Y aquí una tortuguita para darle algo de color a, a esta pecera. Bien, vamos a empezar ya poniendo la mecha. vamos a utilizar mecha parafinada y un ojalito de metal para sujetar en la base de nuestro recipiente. Pasamos eh, la mecha por el agujerito del ojal y con la ayuda de un alicate presionamos un poquito. Así más o menos, aún no, no queda. No. Esperar un momentito, volvemos a pasarlo, sujetamos bien la mecha por el otro lado y apretamos, ahora, así, ahora sí ya está sujeto Y vamos a tomar la medida de la mecha por nuestro recipiente, va a superar la altura del recipiente para poder ponerle el, el tutor de la mecha Bien estos son los ojalillos que utilizamos para las bases y bueno ahora sí ya veis pabilo con su base metálica y vamos a utilizar una pegatina doble de estas que tengo de circulito podríais echarle una gotita de, de silicona caliente para pegarlo también. Vamos en el centro la pegatina. Y ahora vamos a intentar quitarle la parte de arriba. Ahí. Ahora. Así. Y ahora cogemos nuestro soporte. Y lo pegamos. ¡Listo! Bien, tenemos esta arena. Esa arena de decoración. Eh, la venden en muchas superficies, grandes superficies sobre todo y vamos a hacer una mezcla. Voy a echar un poquito de esta blanca, va a ser la base para también nos nos vale para tapar un poquito la base metálica de la mecha y que quede un poquito más bonito y ahora está en, en color salmón, también vamos a echarle un poquito. Encima de la blanca No os preocupéis si la cubre Así un poquito Y otro poquito más de blanco Pero no por todo No por toda la superficie ¿eh? Queremos que se noten los dos colores Vamos a situar bien la arena Distribuirla bien que se parezca más al fondo marino. Y ahora sí, vamos a colocar las conchitas. Ya son conchas bastante pequeñitas, pero bueno, para el recipiente también es pequeñito. Tomamos primero las conchitas. Sí, por toda la superficie. Y ahora ya pasamos a la tortuguita. A un ladito. Vamos a ver cómo está la parafina. Aún no está lista. Bueno, así es como quedaría en un principio. Aún nos falta ponerle más cositas. Hemos vuelto con la parafina en gel ya líquida y le vamos a echar esta esencia. Esencia de brisa marina que por fin la he vuelto a conseguir. Y esencias, las esencias son especiales para, para hacer velas. ¿eh? Nos vale cualquier perfume o cualquier esencia que podáis encontrar por ahí. Removemos así muy bien. Para que se integre bien el aroma en, en, la, en el gel. Terminamos de poner la, la cochita que me faltaba. Y ahora muy importante a la hora de echar la, la cera en gel. Eh, lo más cerquita de la base Lo más cerquita de la base Que no haga chorretón Porque si no así nos saldrán muchas burbujas Y despacito Despacito Y el, el cazo bien bajito Si podéis inclinar el recipiente Mejor que mejor Yo este pues como está con la arena Pues no puedo moverlo Pero bajo lo suficiente El recipiente para que no me salgan esas burbujillas Seguramente saldrá alguna Pero bueno Y no le echamos toda la, el gel ¿eh? Aún tenemos que calentar un poquito más Hemos echado este primero Para hacer una capita Y, y que se nos sujeten bien las Las conchas que ya hemos puesto Volvemos a echar más Más cera al gel Así a calentar ¿Veis? esto, a ver si nos llega calculé un poquito mal pensé que me iba a sobrar un poquito más de, de gel y no fue así bien, vamos a situar el pulpito que va a estar apoyado en la, are, en la arena pero de pie y ahora, uy que se me cae aguantarlo intentar sujetarlo un ratito ahí que, que no se nos mueva hasta que enfríe un poquito la acera. Así se sí queda. Bien, y ahora el pececillo. También en otro en otra de las paredes. Eh, esta parafina no cubre ni el pulpo ni, ni al pececito. Y también tampoco cubre del todo la tortuga. Ahora cuando echemos la segunda parte de, de gel, sí lo hará. Bien, tenemos el gel, ahora sí podemos echarlo, lo he dejado dejar reposar un poquito, esta parafina Acordaros, re dejarla reposar, no echarla directamente del fuego Aprovechamos toda la, esta parafina en gel que podamos Así Y ahora esperar a que enfríe, aquí la tenemos, ya fría, pero nos han quedado algunas burbujillas. Entonces para eso vamos a ayudarnos de, el, de la pistola de calor, le aplicaremos calor y así haremos que se que suban esas burbujas, pero tenéis que calentar bastante el recipiente. ¿eh? Y bueno recordar pulgar para arriba, si os ha gustado el vídeo, el tutorial. Para los algoritmos Suscribiros si no, no lo habéis hecho Y ahora una vez cortada la mecha Aquí tenéis el resultado final Nuestra velita de pecera Nuestra velita marina de gel Espero que os haya gustado el tutorial Que no haya sido muy largo Y bueno Espero que me sigáis viendo en mis tutoriales Chao